Sí, ahora, ahora. Gracias, eh, señor vicepresidente, señorías. En primer lugar, me gustaría recordar, bueno, explicar, que nuestras cuatro enmiendas vienen propiciadas gracias al trabajo de los trabajadores y trabajadoras del ente público de Radio Televisión Española y ha sido imprescindible su apoyo y su guía. Eh, a la hora de realizar estas enmiendas. Como grupo parlamentario no nos inventamos nada, sino que le ponemos voz a estas demandas de estos trabajadores y trabajadoras. Eh, parece ser que hemos llegado a un consenso, un acuerdo en dos de las enmiendas, en dos de los textos. Eh, me preocupa la seriedad para llevarles a cabo, porque ha sido realmente un consenso, llegar a un consenso muy difícil y se agradece realmente que hayamos conseguido acordar la cuestión de la paridad, porque actualmente ver el Consejo de Administración eh, da sinceramente muchísima vergüenza en cuanto a paridad de hablamos y, por otro lado, eh, el concurso público, el mantener el concurso público. Nosotros y nosotras apostamos porque el presidente tenga eh, que asociar un proyecto de calidad y solvente para el ente público de Radio Televisión Española. De la transacción nos preocupa que se habla, bueno, se compromete eh, a, a, a, bueno, se han dejado cosas para el post la posterior normativa que se va a desarrollar. No me gustaría tomármelo a broma, pero sí que me gustaría compararlo con el reglamento que diez años después est estamos esperando a que se desarrolle de la Ley 27-2007 del reconocimiento de la ley lengua de signos. Por lo tanto, espero no tener que esperar sentada a que llegue esa normativa. Eh, nosotras vamos a estar enfrente, vamos a estar eh, vigilantes en que todo esto se lleve a cabo y se cumplan todos los acuerdos aquí adoptados. En cuanto la, al resto de enmiendas, eh, lo que buscan es asegurar y garantizar que la televisión pública, la radiotelevisión pública española, eh, no vuelvan a darse eh, casos de manipulación, ni de, ni de censura, ni de purgas, ni eh, que se den casos como que se utilicen para difundir argumentarios políticos de ningún partido eh, político que esto mismo te, te retrotrae a épocas anteriores de dictadura en las que se daban ese tipo de purgas eh, laborales. Entonces, eh, creemos que es fundamental velar por esa independencia, por esa neutralidad y por esa calidad del ente público y que respete la paridad, por supuesto, y la pluralidad política que representa nuestro país. El presidente actual de la corporación no puede continuar eso asento un minuto más. Nos gustaría, eh, bueno, y esperamos que también se tengan en cuenta eh, la misión como miembro al Consejo de Administración de los trabajadores de la Radio Televisión Española, estén sindicados o no. Es una forma de demostrar eh, que queremos esa independencia y esa pluralidad, y hay que empezar por ese Consejo de Administración. Y acá oh, voy a cerrar, voy a cerrar. Eh, yo creo que el, Senada, el Senado, y el señor Fabra lo recordará. No queremos una televisión española, una canal no 2.0. Queremos una forma de gestión eh, eficaz y no como la de hasta ahora del Partido Popular en cuanto a Radiotelevisión se llama. Muchísimas gracias. Muchas gracias,